¿cómo están? acá estamos en ya vendría a ser esta la última sesión de grabación de guitarra, espero que la última sesión, ah no esta es la penúltima porque voy a grabar la guitarra rítmica del último tema que me queda, el quinto tema y yo creo que mañana voy a grabar la guitarra el solo el solo es como algo totalmente aparte, entonces hoy día guitarra rítmica eh, les voy a mostrar qué es lo que estoy usando hoy día bueno, no voy a hablar de los micrófonos porque estoy usando los mismos micrófonos Pero les voy a mostrar el resto de las cosas Voy a usar estos pedales Distorsión Estoy usando el Predator eh, Swill Hice las pruebas de distorsión y funciona Me gusta cómo suena con, con el Roland Que es el que voy a usar Este, este amplificador Roland JC120 Voy a ver si ocupo el Armonist y lo más probable es que lo ocupe en el modo de Tune. Para que suene algo parecido a dos guitarras, como una especie de chorus o algo así. Aunque a mí no me gusta el chorus, pero algo parecido a eso. Y esos son los pedales que tengo. Todo esto conectado a mi guitarra. Esta guitarra es la que voy a usar. Esta es la guitarra que voy a usar hoy día. Que es eh, mi Fender Stratocaster. ¿cómo es que se llama? American Elite y eso es todo, ayuda a memorias eh, mi grabadora y a grabarse seis ocho, ocho, ocho. Ya. Oh,